A ver, hola, hoy es el día 30 de octubre de 2020 y hoy vamos a hacer la primera, primera eh, grupo de diálogo sobre un vídeo que hemos visto esta semana, que es una entrevista con Jack Fresco en Nueva Zelanda, que se hizo cuando estaban haciendo la vuelta del mundo, la gira mundial, hace ya como uf, pues siete años, debe ser, o ocho años, debe ser. Uh, si mal no recuerdo, así que uh, es de media hora, 25 minutos, media horita, una cosa así y eh, como tengo la el texto por, por el tema de haber hecho la traducción hay algunos puntos que he sacado que yo no sé si alguien quiere empezar a comentar algún punto um, antes de que yo diga nada, <risas> Germán si quieres decir algo por ejemplo No, simplemente pues... Eh, eh, decir que el vídeo es de, de una televisión neozelandesa, ¿no? Sí, Perdón sí, por la pronunciación, neozelandesa. Exacto. <risa> que me queda entre nueva y nea. Y, y, y nada, es muy genérico Habla acerca de muchos temas como es una entrevista acerca del proyecto Venus, pues le, el, el presentador le pregunta acerca de varios eh, tópicos. No es un vídeo que vaya acerca de un tema en concreto, sino que es eh, en general. Sí. Y, sí nada más. Yo, yo siempre tuve un problema con este vídeo al principio, porque el presentador siempre parece muy negativo, porque empieza todas sí. las preguntas con pero... A pero, lo mejor es que... Sí, no, yo, yo creo que este vídeo está muy bien... Bueno, perdona que te interrumpí. Sí, bueno, y, pero lo que al final me di cuenta de que de la tranquilidad y la calma que mantiene ya no se molesta no se enoja, sonríe, se queda tranquilo igual, porque está, estaba tan acostumbrado a este tipo de, de actitud, no que, que pasaba de ello, no le molestaba para nada, y sus respuestas fueron muy, muy buenos. Así que le perdoné al, al presentador al final. <risa> ¿Tú qué ibas a decir? Que me parece, eh, de hecho, bastante bueno desde ese punto de vista, porque a lo mejor el... el... El, el presentador estaba haciendo su rol ¿no? de, también de hacer un poquillo abogado del, del diablo y, sí. y creo que es un vídeo muy bueno porque eh, eh, le hace eh, las preguntas eh, un poco como desde una posición escéptica hacia el proyecto y entonces creo que es, que es bastante bueno porque son las preguntas que normalmente hace todo el mundo mm. Yo la, la primera cosa que me, se me destacó fue Uh, cuando hablan del futuro, de cómo será en el futuro, y Jack uh, comenta de que en las películas de Hollywood te muestran naves espaciales y gente utilizando pistolas de láser y tal, y que lo que han hecho realmente es tomar los mismos vaqueros y e indios de las pel películas sí. antiguas y los han puesto en las naves espaciales, o sea, con la misma mentalidad, ¿no? Y que no es el, el futuro, es el concepto del hombre con esta mentalidad de hoy, de la, de la sociedad limitada de hoy, ¿no? Que no te enseña a, a pensar de forma diferente y intentar imaginar otra, otro tipo de futuro, ¿no? Me gustó, me destacó esto. Me destacó no, me resaltó esto. Sí, I a mí me encanta porque además desde desde que vi ese vídeo que la primera vez eh, pensaba por ejemplo eh, Star Trek es de mis series favoritas y, y, y cuando vi el vídeo de Jack <ríe> contando eso lo de en realidad todas las películas son, son son indios y vaqueros etcétera pero en otro contexto en un contexto de space tal. y pensaba Claro, la serie de Star Trek es muy buena, inculca pensamiento científico, etcétera, exploración y tal, pero un capitán, <risa> en realidad. O sea, es que no deja, de ser, no deja de ser lo mismo, sí. Y luego también se extrapola a, a, a análisis cinematográfico cuando ves las películas de, de amor romántico y de estas cosas que no dejan ser como los cuentos del de, de principio de siglo, etcétera, y que se están reformulando. Son las mismas fórmulas de, de siempre, de los mismos códigos culturales, solo que en otro, en otro tiempo. Exacto, es la con, misma narrativa, es con, el mismo pensamiento. Un vestuario cambiado y todo esto. pero sí, el... con aprezo diferente... ¡Uy! Uh, perdón! Oh. Salud. Gracias. Llevo unos días estornudando, pero no estoy resfriado. No sé qué pasa. No es época de, de, de alergias tampoco. Otra cosa que uy, me gustó. Uy. ¿Perdón? No, no, ¿qué, qué, ¿qué he dicho? Uy, uy, uy. Bueno. Que... Otro punto que me, que me resaltó fue cuando dijo que... Es, realmente no es su sistema lo que está proponiendo sino que simplemente si no vivimos en concordancia con los recursos naturales no podemos vivir, si no vivimos conforme a la naturaleza de la tierra no, no, no vamos a sobrevivir y esto ahora mismo es un tema super um, candente porque estamos hablando del, clima, del cambio climático y todo esto y la gente se está bueno, mucha gente está despertando a que es un peligro inminente, que ya estamos en el, en situaciones muy peligrosas, no obstante los, los políticos siguen atrenchados en el, en el sistema de, de uh, fuentes de energía de fósiles fos, de y todo esto y… Y con lo que pasará en las elecciones en Estados Unidos, si, si Trump vuelve a ganar, podemos estar seguros que vamos a, a ir más para atrás todavía en cuanto a protección de, del entorno, del medio ambiente, ¿no? Pero me gustó que ya dijo, no, no es mi sistema, es que es, estamos viviendo fuera de lo que es el planeta, no estamos viviendo en concordancia con el planeta. Y la gente tiene que entender esto, que no podemos vivir separados de la naturaleza, tenemos que vivir en armonía con ella. Sí, exacto. Es como si fuera una, eh, vivir en una jaula de, de perico, de aves. Claro. Y afuera tienes el vasto mundo para ti, ¿eh? pero simplemente mm. las reglas del juego son esas. Estar aquí aislados, pretender estar aislados y jugar aisladamente, ¿no? sin importar lo que sea. Por mucho dinero que tienen, si no, si no pagamos el cambio, si no empezamos a ha dejado de usar estos métodos de, de producción, de extracción de fuentes de energía y todo esto, si no lo dejamos de hacer de, de esta manera, dañino, por mucho dinero que tienen ellos, no van a tener planetas nunca, tampoco, ¿Qué van a vivir ¿En, en, encerrados y no poder salir porque está todo tóxico o sus hijos, no están pensando ni en el futuro de sus hijos, ni en, en el futuro de sus nietos y sus viñetos no, no tienen sí, este... Exacto mirada hacia adelante. Sí, yo creo que cada vez se va a volver más al pasar de los años se va a volver más obvio. Lo que era obvio desde el tiempo de Jack, como dicen ahí en el video, ¿no? que, que esto era posible desde el 1940, 20, sí. pero cada vez se va a volver más obvio que, que ya va a llegar un momento que, que miremos lo absurdo ¿no? que se ve y se nota. Sí. Sí, que realmente es absurdo lo que estamos diciéndonos Peligroso, absurdo, todos estos adjetivos que, que denotan sí, sí. El, el daño que, que estamos haciendo, ¿no? Sí. Me gusta esa frase que Jack dice que, que, que la política era buena hace 100 años atrás. Ya no. Yeah. O sea, ya ahora mismo necesita una actualización, una versión 2.0, 3.0. Eso es lo que hace falta actualmente, actualizar. Pero queremos seguir viviendo con no solamente un, una estructura, un sistema socioeconómico, sino vivir de los valores viejos, los valores de nuestros abuelos. Dos cosas. Los valores y el sistema socioeconómico. Entonces, ya no, no, no funcionan Están ah. obsoletos. Exacto. Muy bonito eso. Luego otro. Otra cosa que comentó. Um, cada movimiento, dice, cada movimiento, desde los derechos de, la, de las mujeres, hasta, está hablando de la transición, ¿no? Desde los derechos de las mujeres hasta el trabajo infantil fue siempre enfrentado. Ningún sistema nuevo jamás entró fluidamente. Y luego da unos ejemplos, ¿no? Y es cierto, eh, siempre ha habido un rechazo a lo nuevo, ¿no? Desde, desde que... Eh, el primero dijo que el, el mundo no era plano, sino era redondo. Siempre hubo peligro de vida. Bueno, mataron a mucha gente por intentar decir cosas que no iban con lo establecido, lo, lo aceptado del, del momento, ¿no? De la época. Lavarse las manos, por ejemplo, también fue una cosa que, por las bacterias, ¿no? Que sí. no se ven. Es so, a... Todo eso fue rechazo, protesta ver cómo hacer que la gente entendiera. ¿no? Hasta la misma comunidad científica. Sí, exacto, sí, sí. Sí, sí, sí. bueno, eran muy cerrados de mente muchos de ellos antiguamente, ¿no? Y bueno. <risas> ¿Y bueno qué? Hoy sí. en día, y hoy en día también. Eh, dentro, eh, dentro, cuando se habla sobre todo en temas de en temas sociales, hay... Mucha resistencia por parte de, de cuando hablas de ciertos temas. O sea, como te ven como un radical. Ah. Eh, con las connotaciones negativas de la palabra, no con las connotaciones etimológicamente de la palabra. Sí. ¿no? Sí, me causa mucha curiosidad que siempre hablamos de héroes y personas de cambio, famosos, pero como... Martin Luther King o Gandhi, uh -huh. pero si hubiéramos nacido, en el, si hubiéramos sido contemporáneos con ellos, ellos tenían enemigos y quizás probablemente no, nosotros mismos hubiéramos sido enemigos de ellos, por ser tan radicales, pero bueno, tienen que pasar 40, 50 años para entonces verlos a ellos como héroes, pues Recon darle el reconocimiento que merecían se lo damos 40, 50 Uy, años después, no se lo damos en congelado. el ya, ya te, te descongelaste. Sí, voy a, voy a comprobar mi, mi conexión a ver si tengo que optimizar el canal. Eh, respecto al miedo al cambio, Robert Saposky tiene tiene en un libro que se llama El Mono Enamorado un artículo que lo explica desde una perspectiva biopsicosocial de cómo rechazamos las ideas nuevas. Y es bastante interesante porque, como, eh, como decía Daniel, y me parece muy muy importante resaltarlo, que eh, cuánto de información que recibimos eh, nosotros mismos eh, la rechazamos porque es novedosa. Sin un análisis escéptico, eh, escéptico me refiero a, un, a, a que te demuestren que funciona. No, eh, no es rechazar, ¿vale? Es simplemente enséñame, ¿sabes? Enséñame cómo funciona, no te digo que no sea cierto, sino demuéstramelo. ¿Sabes? Pero ¿cuántas veces nos hemos cerrado en banda a ciertas ideas? Es decir, de, de que te producen rechazo, porque es como... No, y, es, y es muy interesante. Desde Hay un... hay un Jack Gonzalo, ¿vale? No sé de qué universidad, eh, hizo un estudio acerca... De, de cómo rechazábamos eh, las nuevas ideas, era creo que con una... el experimento era acerca de que les proponían unas zapatillas, les ponían unas deportivas a la gente eh, convencionales, frente a unas deportivas que decían que tenían nanotecnología y que no sé qué, que eran impresionantes y, y pues a presentarle todas las mejoras de las zapatillas nuevas la gente las rechazaba ¿no? y entonces... Eh, se estudiaba que estaba que bueno o sea, pues lo explica muy bien que es que mediante tú vas creciendo vas generando unos tejidos neuronales entonces vas haciendo mediante un proceso de poda pues la información que te llega pues esa información que te refuerza lo que ya pensabas anteriormente sigue construyéndose y reforzándose en el cerebro no entonces cuando te llega información que pueda alterar esa situación qué sucede que te estresas entonces ante el estrés el cuerpo reacciona como lucha huida, entonces pues tiendes o a rechazarlo, que sería la lucha, o a huir, es decir, por paso de eso. ¿no? Entonces eh, tiendes un poquillo a, a ideas que son, son mm, nuevas, pues eh, como por ejemplo, que esto me hace muchísima gracia, cuando la gente dice, ah, es que la música de ahora es ruido. <risa> y es como, ¿cómo, ¿qué? <risa> eso se sí ha escuchado. Durante toda la vida, durante toda la vida, cuando empezó siempre. el jazz, eh, lo, eh, los clásicos decían esos es ruidos que están tocando, ¿no? Cuando empezaron los rockeros, los jazzeros decían pues estos no tienen ni idea de tocar. Perdón, cuando empezó el blues, los jazzeros lo rechazaban. Y cuando empezó el rock and roll, eh, los blueseros decían ah, esto es, esto es acelerado. ¿no? y luego, Siempre pasa. Igual que ahora, hay gente que puede es decir, el trap no es música o lo que se hace ahora, ¿cómo que no? Claro que es música, lo que pasa es que a ti no te gusta, ¿no? Entonces, depende de cada persona. Pero ese es el rechazo que tenemos, ¿no? Pues imagínate eso ante un sistema que te representa no solo un cambio económico con lo que se supone, sino un sistema de valores completamente diferente. O sea, un sistema socioeconómico transformado. Y luego encima te viene con una arquitectura que a mí me pasó cuando vi eh, lo primero del proyecto Venus, pensé, joder, si esto parece un... Esto parece algo de Kubrick, ¿no? Esto es como ciencia ficción. A mí porque me gustaba la ciencia ficción y, y, y, y me atrajo la idea de los diseños y los diseños no me, no me echaron para atrás, pero mucha gente lo ve y dice, ya pues, esto parece ovni, ¿sabes? <risa> y te encuentras con cada cosa. O sea, yo es, soy es, un... es normal. Yo soy una de estas que no le gusta... Bueno, no estoy sola en, en no gustarme el, el reggaetón, por ejemplo. Hay, hay música que encuentro ofensivo entre la letra y lo repetitivo, lo machacón que es. Uh, lo encuentro incluso dañino, de verdad. ¿eh? Esto de que están ahí por las cabezas, y esto no es, no es bueno. Esto, Jack le, le daría un patatús, seguro. Porque claro, la, la idea de la música en el futuro será que tiene alguna función, ¿no? Que, que se para algo. Pero no, no me refería, no me, eh, he puesto ese ejemplo porque es muy, muy típico. O sea, que a todos nos, nos ha pasado de, de cuando te viene algo nuevo y dices, ¿qué es esto? O sea, tienes sí, a rechazarlo sí. sin pararte a pensar y, y, y es como encontramos confort en lo familiar. Entonces, ahí estamos en, es, en nuestra zona de confort. Y cuando nos salimos de esa zona de confort es cuando eh, con, con ideas nos estresan. ¿Qué sucede cuando esas ideas... Eh, tocan valores sagrados, que es cuando la, los valores sagrados son las emociones a las que más importancia le das ¿vale? Es aquellos sentimientos en los que tú te forjas la identidad. Por ejemplo, una persona muy religiosa eh, devota, por ejemplo, en el cristianismo pues si le tocan la idea de que le cuestionan la religión le sale enseguida una, una reacción más límbica, ¿sabes? Es como más visceral eh, Sin embargo, cuando te tocan una idea de, oye voy a cambiar este mueble por otro porque, eh, bueno, vale, no, no me importa tanto, a lo mejor puedes tener un poquito de resistencia, ¿no? Pero cuando te tocan eh, cosas con la que tú has forjado tu identidad, es decir, y, y por eso me gusta tanto eh, que el tema principal, bueno, el tema principal, eh, yo creo que el tema de propaganda que se nos ha metido a degüello es que, que hay una naturaleza humana y que las cosas tienen que ser así porque, porque siempre han sido así, es decir, que el ser humano es malo por naturaleza o bueno por naturaleza, o que la gente es así por naturaleza, se nos ha metido tan a, tan a hierro que cuando nos demuestran que eso no es así, que depende de factores del entorno y que todo es dinámico, eh, tendemos como a reaccionar. Entonces cuando, cuando te tocan ideas políticas. Mira, dije, perdón si me enrollo mucho. En unos estudios, por ejemplo, eh, eh, cogían a un grupo y les, hacían, eh, les, les daban a realizar eh, eh, ejercicios de matemáticas de aritmética simples, de suma y resta. ¿va? ¿vale? Entonces, los resolvían sin problemas. Después, cuando eh, eh, les preguntaban eh, posicionamientos políticos y les les cuestionaban sus, sus, sus posicionamientos políticos, les volvían a hacer ejercicios de matemáticas y los contestaban mal, ¿sabes? O tardaban más. ¿Por qué? Porque se estresaban. Cuando te estresas, pierdes flujo en el corte prefrontal y, y, y la sangre se enfoca más en lo que te tiene que mantener vivo, es decir, en las zonas de, de, de la zona límbica y... y uh, Sí, hablando que el cerebro triuno, vale, esa, esa la teoría es tontería, pero, pero para explicarlo, si sí, esto es el cerebro, si me veis la imagen, vale esto sería el corte perfrontal, esta sería la zona límbica y esto sería el cerebro reptiliano, ¿vale? Pues cuando tú te estresas, la, el flujo de sangre mengua y se dirige más hacia aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde te mantiene las conexiones pues, con los órganos vitales que te mantienen con vida. ¿Vale? Es más importante. Entonces, el pensamiento creativo, el pensamiento lógico y todo esto, pues disminuye cuando estás estresado. Entonces, cuando te cuestionan tus valores identitarios, tus valores sagrados, pues entonces no piensas con fluidez del todo. Te falta oxígeno en el cerebro. Y no es, no es ningún insulto ni nada de eso, ¿no? Pero cuando a una persona le introduces una nueva idea, lo normal es que se muestre a la defensiva porque le falta oxígeno al en cerebro. Entonces, ¿Cuál es la solución? Tomar... Por eso se dice, respira, respira, ¿no? <ríe> Para que te entre oxígeno. Si está hiperventilando, sí. Nada, Ajá. pero lo... lo mira, es, yo, yo creo que lo mejor es, es da, ir dando pedazos de información ya adaptándose a los valores de la persona. Es hablar en sus códigos. Como dice Jack, hablar en su lenguaje. Eh, a una persona, a una persona eh, muy conservadora... Eh, y que cree mucho eh, la familia nuclear, por ejemplo, no le puedes desestabilizar eso de principio, no le puedes atacar eh, diciéndole que la familia nucleares se dan según el tipo de modelo de producción que hay en cada sociedad y tal y que no es la norma, ¿sabes? Así que etcétera, ¿no? Claro, no Entonces que te tienes que adaptar un poquillo. Claro, no tienes que atacar a sus valores, sino tienes que darle información que, que pueda digerir que es lo que hizo Jack de, de manera tan eh, exitoso con el tema de los árabes en Nueva York y con el tema del KKK, que, el Klan, que los, los cambió gradualmente, los mostró de una forma que no les hizo daño, que no les ofendió, que les sorprendió, que les, se quedaron wow, sorprendidísimo ¿no? Que un, primero que el mundo no era plano, sino que entendieron el mundo como un imán, digamos, entendieron la gravedad como un imán, que no lo es, pero vamos, que así lo, lo pudieron entender por qué el mundo era redondo y por qué el agua no se caía. Y luego, pues, enseñándole las películas a los del Ku Klux Klan, pues que eh, ellos entendieron entonces que un hombre de color podía hablar con un acento británico y, y ser educado y... Y ya les explicaba, si, si tu hijo se hubiera criado en una familia judía, pues sería un, un judío bueno, ¿no? Un, un buen niño judío. Entonces es, es la, la, el éxito de, la, de, la, de evitar el conflicto y para que te, te escuchan es no, no atacarles. Hay gente que dicen, es igual, yo digo la verdad, yo digo lo que pienso. Sí, pero si lo que tú piensas... Se, le cierra la mente a la otra persona, no has logrado nada simplemente te has descargado tu rabia o lo que sea pero la otra persona no ha beneficiado en nada de ello, porque se ha cerrado en mente, entonces toda esta gente que van por la verdad, con la verdad por delante no hacen ningún favor a nadie en realidad, solamente eh, reviven un poco de mala leche ¿no? Sí, yo creo que tú Adelante. Eh, sí, eh, me, me gusta mucho lo que estás compartiendo, Germán, ¿no? Eh, toda esta información del cerebro y todo eso, me, me gusta mucho esa información. Y creo que eh, en, en nosotros podemos tener experiencias con personas que, que les sucede eso, ¿no? Quizás nosotros mismos también pasamos por ese proceso. Y creo que eso, eso sería el ejemplo de por qué. Eh, Vivimos, en, vivimos separados y, y, y ligando lo, lo que tú también decías, Sue, de que eh, no compartimos las opiniones de las demás otras personas con otras creencias religiosas. Y bueno, también por eso, por eso mismo se forman estados, naciones, países, porque no, nuestros vecinos más cercanos no son, no son los musulmanes o no son los budistas. Eh, vivimos en países que la mayoría son católicos, la mayoría son de ciertas creencias y tienen casi parecidas interpretaciones o, o creencias, ¿no? Entonces no nos afecta esa parte del cerebro, no nos estresamos, nuestros vecinos creen en lo mismo que nosotros, nos sentimos, en su mayoría, en mayoría de porcentajes nos sentimos cómodos, pues. Sí. So, hasta, que eso... que, hasta que hablamos de política. Ah, sí, exacto, ahí ya. <risa> es, es, sí, es loco, porque va, llega, llegará el punto donde con ese vecino que te llevas también y, y va, asisten a la misma iglesia, por ejemplo, llegará el momento donde van a discrepar, ¿no? Y ya, exacto, esos temas son para pelear, es, es, es decir, ¿quién, ¿qué boxeador es mejor que el otro boxeador? Y eso es así, pues como que esos temas no se pueden hablar. Pues. Mm. Pero no sé, pues yo siempre de chiquito me he sentido intrigado por temas así, pues, eh, temas, temas así que me hagan pensar y creo que por eso, por eso me ha llevado hasta, hasta llegar hasta acá, hasta conocer todo esto. También quería compartirles que hay un, hay un estudio, un examen, de que las 16 personalidades. No sé si han escuchado sobre eso, no. Y, ¿Y yo qué? lo hice y a mí me salió una personalidad que le llaman la mente maestra. Y, y, a la, a, y bueno, he hecho el ejercicio de, de mandarle el, el, el, el test a muchas otras personas que conozco y ir evaluando para ver si eso tiene, hace sentido o no, pues, en lo que, en lo que. Eh, generalmente dice de, de mí o de las demás personas pues, y bueno, y eso me ha puesto a pensar, pues, pero yo creo que que uno no nace con eso, sino que son factores que, o sea, tú pudiste haber nacido un poquito tímido o esto que lo otro te, te, te hacía mucho. No te gustaba el ruido, la bulla. Eras más penoso, pero, pero cosas, en el, cosas en el ambiente fueron eh, agravando eso o fueron que tú fueras soltando eso y siendo más abierto y todo lo demás. Pues. Eh, así que de una personalidad, pues, puedes, de las 16, puedes cambiar a otra. Pues. Creo que eso siempre puede pasar. ¿Tú, ¿tú te ¿tú? acuerdas cuando eras niño? En esta época de que todo preguntas, ¿qué es esto? ¿Por qué tal? ¿Y por qué tal? ¿Y qué, qué es esto? ¿Tú te acuerdas si tus padres te respondían o sí. te decían, cállate niño? <risa> me respondían no lo que, que te <risa> <risa> te, te, te... Me respondía lo que hacía sentido para ellos. ¿no? Pero no te decían… Porque yo lo digo o porque te, no te daban... O sea, por lo menos te respondían, ¿no? Porque si no, matas a la curiosidad del niño. Exacto. Vamos <risa> o sea... de la infancia. <risa> sí. <risa> sí. <risa> yo también <risa> siempre he sido muy preguntón y también luego mi mamá me critica. Que, a ver, niño, pero es que tú siempre quieres saber todo de... De a ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y pues es que, sí, pobres papás, pues no tienen todas las respuestas y si les toca a un hijo preguntón, este, pues hacen lo que pueden, pero sí hay un punto en que, pues como están solos en la tarea de ser padres, la verdad, eh, tienen que tratar de ponerte un freno por, para su propia supervivencia, no como en un futuro proyecto Venus donde pues los papás no van a estar para nada solos en la crianza de los niños, sino que van a tener todos los elementos y los estudios y no nada más lo que le dice el vecino de, no, mira, lo que necesita tu hijo son unas buenas nalgadas, son unos buenos cinturonazos para que entienda y aprenda y se porte bien. Así me educaron a mí y así es como, y por eso soy, y soy una persona de bien. No, ya no va a haber esos consejos tan, tan claros. En un futuro se dirá mira, las estrategias pedagógicas... Ay, perdón, es que hay mucho ruido aquí. Las estrategias pedagógicas no, que se han implementado en niños con tu perfil pues son estas y, y se puede probar esto, incluso se puede ir con este especialista y la persona no va a decir, nada esos expertos no lo saben, no saben nada, solo no uno sabe todos, ¿no? La gente va a estar abierta a decir, a ver, no, hay que probar con estas técnicas que se están estudiando de forma científica para que se, se desarrolle de la mejor manera el niño en esta EBR bien chingona en la que vivimos. <risa> Pues tenéis te que eh, recordar eh, vuestra infancia, porque esta parte de mi infancia es muy para atrás para mí, yo ya no me acuerdo de ello. El <risa> es bueno, por cierto, no sé si conozcan la palabra. ¿Qué ibas a decir? Sí, que también eh, aprender a decir no lo sé es, es, algo, es algo que demuestra conocimiento. Y que eh, no lo sé es una buena respuesta. Siempre y muchas veces la mejor. O sea, creo que cuando eh, alguien te pregunta sobre un tema y cuando es un peque en pleno desarrollo de esa curiosidad, porque creo que, que, que, que si algo caracteriza a los seres humanos es esa, esa exploración que tiene realmente. Hay una serie en Netflix, si la podéis ver eh, de la forma que sea, si, si no tenéis Netflix, eh, hay un pueblo en Valencia que se llama Torrent. Que, la podéis encontrar ahí. Y, y, y bueno, la, eh, eh, la serie lo explica, ¿no? De cómo nace esa curiosidad, todos los niños la tienen. Y ante las preguntas que, que hagan, es muy bueno ¿no? decir no lo sé, pero quizás tú lo puedas averiguar. Exacto. Y, y eso nunca lo escuché en la escuela. Quería claro. y, comentarles eso. Y que, que un profesor, te, eh, ante, una, ante una consulta, te diga, no lo sé, pero oh, mira si tú lo averiguas, puede que seas la primera persona en, en saberlo y, y, y luego aprendemos de ti. ¿no? Además, que hacen esas preguntas tan maravillosas, ¿no? Que, que, que como decía Calzaga muchas veces de por qué la luna es redonda. Te hacen esas preguntas tan, tan, tan, tan maravillosas, ¿no? Y, sí. y digo, ¿por, qué, ¿por qué el cielo es azul? Pues te digo yo que a mí me costaría hoy en día explicarlo por qué el cielo es azul. Y por qué. Por ¿Por qué la, la hierba es verde? Pues es que me costaría horrores explicar por qué la hierba es verde y acabaría diciéndote, mira, es que en realidad no lo sé. Es que te puedo explicar cómo funciona la fotosíntesis, el proceso de nitrógeno cómo lo atrapa el sol, etcétera, y todas la, las cosas estas, pero en realidad es que no lo sé por qué tiene ese color, porque en otras etapas de la Tierra tenía, tenía otra coloración y dependía de otras cosas. El cielo no, no siempre ha sido azul. Es, es, es, son preguntas que te llevan hasta... Hasta el Big Bang, ¿no? Hasta iba a decir, hasta el Big Bang, exactamente. Big Bang. Pero luego es contar, así, y la pregunta, y, y, y el Big Bang, y dices, pues no, no sé, y, y lo bonito que te dirían, pues tú a lo mejor lo averiguas. Pero la, la hierba tiene clorofila, ¿no? No es por eso que es verde, pero no sé por qué la clorofila es verde. Sí, es verde. Es que, es que no tengo ni idea, no lo sé. <risas> okay. Pues la siguiente eh, cosa que, que me que resalté para comentarlo es que los hombres nos ponemos en un pedestal diciendo que somos la forma más alta de, de vida y realmente somos horribles. No somos civilizados, es, es una cuestión de ego, porque podemos hablar y podemos eh, crear este sistema que hemos creado, que es nefasto ahora mismo, pero nos creemos civilizados, pero realmente no lo somos todavía. Cuando nos lo pones a pensar con las guerras que tenemos y todo esto, y, y pensar en un mundo futuro sin guerra, sin pobreza, sin todo el sufrimiento innecesario que vemos hoy día, ahí sí que empezaríamos a ser civilizados, ¿no? Cuando entendemos que hay que arreglar el mundo antes de ir a Marte, o a donde sea, o a la luna. Que por cierto han descubierto agua seguro en, en la luna ahora, ¿no? Esta semana. ¿Es confirmado? Uh -huh. Sí, creo que sí no, no sé nada de esa noticia. ¿Cómo así? Sí. La, hay, un, hay un Facebook, bueno, un chico en Facebook muy interesante. Hash, Hashan Al-Ghalil, creo que se pronuncia su nombre. Que pone todos estos, estos descubrimientos nuevos. Muy interesante. Te pasaré la página si, si quieres luego, Dani. Espero que la a ah, ver, Cojo el boli. Sí, yo vi que dijeron que encontraron más agua en la luna que la que hay en el desierto del Sahara. Bueno. <risa> bueno. Pero, lo, pero bueno... Ya sé que sonó chistoso, pero era como algo positivo. O sea, ah, re, en relación a que, sí hay, a que sí hay algo de agua. Es poca, pero que sí hay. Y que es la que han encontrado. Y eso que la encontraron en el lado eh, iluminado de la luna. Que todavía van a ver wow. si, eh, que sí. hay más posibilidades incluso de encontrar en el lado oscuro. Y, pero que esto sí. ya es algo positivo. Y, que, y pues, lo que sí no recuerdo es si dijeron, que, eh, de, a, cuando mencionaron esa cantidad, se referían a la que encontraron o a la que esperan que haya. A lo mejor, hay muchísima más. Pues yo cuando uno de los chicos de Rumanía lo comentó en el, en el proceso de orientación y dijo, es confirmado, hay algo en la luna, y yo dije, guau, que no se enteran los capitalistas que van a abrir spa de wellness y de piscinas sí. para los ricos y piscinas de natación para los ricos y todo esto, porque como hay agua en la luna, no sé, ya me imagino que pensarán que no hará falta de cuidarlo aquí en, el, en el, la, la planeta Tierra, porque lo podemos traer para acá. No, pues, tampoco. Y, y sí, por ejemplo, a... Perdón, adelante Germán. A... <risas> eh, sí, cuando se habla de, de, de como que somos cada vez más civilizados y se habla de una, como de forma... Lineal y pensar que, por ejemplo, eh, en las sociedades cazadoras, recolectoras, pues trabajan tres horas, sin embargo, trabajamos ocho horas en la sociedad capitalista. ¿Sabes? De que, que tenemos que mirar a ver qué es civilizado y qué no es. ¿no? Yo creo que, que es, es más civilizado una cultura que vive eh, de forma sostenible con su hábitat y que no tiene. Eh, y que no tiene jerarquías sociales, y que no tiene conflictos, ni guerras, que una sociedad con, con un iPhone y, y, y conexión a Internet. Hombre, tendrían sus problemas también, porque sin, sin la ciencia para medicinas y cosas estas, tendrían cosas bastante primitivas. Y no, claro, que... pero... Eh, pero vamos, no, no. Pero cuidaban de su entorno y trabajaban de manera sostenible, como tú has dicho, no cortaban más árboles de lo necesario, según en qué época, um, cuidaban más y sabían de, de cómo um, redeseñar el entorno, excavar para que el río fluyera por donde ellos querían y cosas estas, ¿no? Y muy interesante. Por cierto, Germán, ¿viste el programa este que te mandé de los arqueólogos? Ay, no, pero ¿por dónde me lo mandaste? Por Por Facebook. Por Facebook. Sí. Ah, vale, pues luego reviso, luego reviso. Sí, pero no me refería a, a tratar de, de, de, de añorar ese tipo de vida o, o de alguna forma resaltar esa forma de vida, sino decir que, que, que las personas, o sea, que las culturas que, se, que normalmente tienden a, pues, a poner en un pedestal al ser humano, que en el neoliberalismo, que... Cada vez somos más civilizados, solo tenemos tecnología para ir a Marte y es como, pero nos estamos destruyendo la Tierra, ¿no? Es como, ¿de qué tontería estamos hablando, no? Eh, creo que el nivel de, de civilización sería una forma de cómo te adaptas al entorno. Eh, estás agotando los recursos que te mantienen con vida, pues muy, muy inteligente que digamos no eres, ¿no? O estás viviendo de una forma sostenible con, con los medios que te mantienen con vida. Y, estamos pero bueno, cada vez... más materializados más capitalistas estamos estamos eh, eh, eh, es que este tema me gustaría hablarlo en profundidad y tocármelo de la capacidad de carga de la tierra vale okay. lo guardamos para el programa aquello entonces ok vale perfecto Otra y vez, una declaración de... perdona víctor perdón. Ah, gracias eh, otra noticia que me movió del día de hoy que, y que es pues, totalmente opuesta a la de la luna y habla sobre cómo eh, no nos hemos aprendido a llevar bien aquí, es, no sé si la escucharon, la de los eh, migrantes que se, ahoga, que se ahogaron, me parece que el día de ayer. ¿No le escucharon? ¿Dónde? No. Eh, ay, me parece que dijeron que algo así que el mar de Senescal o Senegal. Eh, eh, esa noticia es, es una noticia verídica del día de ayer, en la que comentan que un barco de refugiados eh, acababa de... se incendió eh, poco tiempo después de salir del puerto y de 200 personas a bordo eh, se ahogaron 140 personas. Sí, y... tenemos un problema gordo con esto en Europa, que salen del norte de África para venir a Europa, y hay países que no los aceptan, que los mandan de vuelta al mar. Sí, y eh, eso pues, me recuerda cómo eh, muchos, esta noticia que debería ser como que de, eh, la tragedia de la humanidad se sí. eh, vuelve la tragedia de ese país o esa región, nada más, porque cada país sí. está con sus, resolviéndose de sus propios problemas de país, sí. y por esa tratamiento tan aislado de, de las regiones, en cuanto a las problemáticas, es que la humanidad entera se mantiene estancada. Sí, sí. Aislada, sí. Totalmente, sí. sí. Cosa sí. que debería ser prioridad. Sí, sí así es. Es terrible la falta, de, la falta de solidaridad, la falta de unificación. Realmente tenemos que superar esto. Tenemos la... como que expandirlo más, ¿eh? ¿Hasta cuánto podemos expandir ese círculo? Siempre es de que mi papá, mi mamá, mi familia, mis amigos, como que llega un punto que el círculo ya es como que en el círculo comienzas a meter mi creencia religiosa y comienzas a meter mi, mi, mi equipo de fútbol favorito y, y lo demás, lo demás, lo demás. Y es, es, eso crea un problema y mm. tenemos que siempre expandirlo y preguntarnos, ¿cómo podemos expandirlo? ¿Cómo podemos expandir el círculo? Hay que pensar globalmente también, no solamente. Ya, la tecnología ha permitido que pensar globalmente es un must, es un tenemos. Sí. Ya eso de vivir aislado y que andaba a caballo y solamente podía andar a caballo un par de metros y ya, ya eso pasó a la historia. Ya hay que pensar global, sí, exacto. Sí. Nada más para terminar a dar el dato, eh, el, el barco partió de, el 24 de octubre desde la, desde la localidad de Mobur, en Senegal, rumbo a, las Islas Can, rumbo a las Islas Canarias. Se incendió pocas, pocas horas después de zarpar y se hundió cerca de San Luis, San Luis en la costa noroeste del país africano. Okay. Y solo se han encontrado... 20 cadáveres, pero solo, si sea, se confirmó que solo 60 personas sobrevivieron. Qué, qué trauma. Qué, qué, es que no puedo ni empezar a pensar lo que tiene que haber sido todo esto. Desde... Bienvenido Fabrico. Desde, desde, el, desde el... Tener que llegar al puerto, lo que habrán pasado. Porque la, los viajes de esta gente son realmente penosas. Y que encima, una vez en el barco, que siempre son barcos de mierda, les pasa esto, tiene que haber sido terrorífico, realmente. Y a veces van con niños o mujeres embarazadas, y uf, hay, hay unos estudios. Y pensar que cuando llegan a un país que están buscando una vida mejor, les rechazan o les meten en unos campos de refugiados, esto no es civilizado. Esto es lo más cruel que... Porque además vienen de países que nosotros estamos jodiendo por, por, por nuestra forma de vivir. Y encima sí. los rechazamos cuando vienen al, al occidente. Es terrible, es terrible. Así que, así y que es que como todo esto, todo pero, esto, es es, nada más quiero decir que todo esto que estamos aquí discutiendo y aprendiendo, que sea para nosotros, pero también quiero que sea... También para todas las personas que a lo mejor no tienen ni siquiera los medios para enterarse de, de, estas, sí. eh, de esto que existe, el Proyecto Venus. Sí. Sí. Sí. ¿Qué tan sí. ridículo en la discusión del aborto cuando se, se toma la dimensión como la estás tomando vos, Chu? ¿Perdona? ¿Qué ah, tan ridículo el, la discusión del aborto cuando uno toma conciencia de la dimensión del problema como, como el análisis que estás haciendo vos. Sí. Sí, porque es que, que ahora es... mismo es, es muy, canten, can, eh, muy, muy eh, actual el tema del aborto en muchos países porque están siendo muy retrógradas con este tema. Cerrando... Pero por qué es una discusión estéril, porque el problema es sistémico, mm. no es puntual. Exacto, exacto. Y viene uno y cambia la ley, lo permite y viene otro después de unos años y lo, lo niega otra vez y ahora sí, ahora no. Pero es lo mismo con todas las leyes. Y esto es el problema cuando intentas arreglar un solo problema, que puedes pasar años luchando para, para sacar adelante una ley que protege o que permite o lo que sea, pero el próximo gobierno que entra lo cambia. Por eso tenemos que cambiar el sistema completo, no es una cuestión de leyes y de... Permisos para hacer esto y el otro Es una cuestión de educación Y de, de cambios de sistema Esto estoy, estoy lleva a otro punto Que, que el, el entrevistador del, del vídeo Le dice a Jackie en un momento Que la primera vez que le escuché Le quería dar un sopapo Porque me parecía tan impertinente Porque dice No tienes algo mejor que hacer porque le pregunta, a ver, sí, sí. que los próximos siete meses. Creo que le dice: Tienes un mundo y tienes 94 años, ¿no tienes algo mejor que hacer? Y ya dice: No, no ahora. Tengo miedo de la dirección que el hombre está tomando. Y esto. está educando a las generaciones siguientes. Sí. Esto ¿Qué, para es más, ¿Qué más importante que eso? Fue una frase muy. Además, su, su cara cuando lo dice, no está enojado está tranquilamente lo dice, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mejor podía haber para hacer con 94 años, con la energía que tenía en aquellos días? Yo me acuerdo de, de cuando vino a Valencia y caminábamos por la calle y yo tenía que trotear para estar a su altura, porque iba para adelante como un, un, una flecha el tío, con 94 sí. años. Su, su adolescencia fue a los 70, creo. Uh -huh. Sí, muy linda entrevista, aparte. Y hay una canción hecha con esa entrevista, con, esa, con ese audio, que, que es muy linda, Lo doy en un piano. Después si quieres se la paso. ¿Con qué, ¿Con qué frase? Con una entrevista no, esa. Con fragmentos de esa. De esa ah. Entrevista. Ajá. Es muy, una, una, una de las canciones más lindas que escuché, hechas con audio de Jack. Ajá. Y luego le hace... Eh... Le hace la pregunta, ¿qué puede hacer un hombre? Hablar con otros. Si te gusta lo que el, el Venus Project representa, habla con otros. Y esto sí, la primero gente... primero te, tenés que gente, educarte. Y sí. te la, que decirlo también. La Porque gente, vos no puedes explicar algo que no entendés. Pero la gente no, no lo ven como algo activo. La gente sigue con la idea de activismo, es algo que sales a la calle a protestar. Pero ese ¿Es, es el ruido político, Siur, esa gente no entiende que esta es un área técnica que lleva su proceso de, de, de estudios como cualquier área técnica, y de comprensión. Esa gente quiere el cambio ya, y no es posible un cambio ya con las distintas formas que tenemos de pensar hoy en día. Hemos tardado muchos años en crear esta mierda, no nos vamos a cambiar para el fin de semana. También necesitaremos generaciones para cambiarlo. Y aparte es mucho más complicado porque es un área técnica que va en contra de, de tus creencias o de tus, de tus modos de pensamiento. O sea, es muchísimo más complicado aún. Pero si es tú lo, dices es que, que es, es que un hablando. área técnica, puedes espantar a la gente porque yo no soy una persona técnica. Me interesa la tecnología ahora gracias al, al proyecto. Pero es, es Pero que es donde eso tiene, eso tiene que ir el pensamiento, eso es indiscutible. Pero tiene que ser un pensamiento diferente, efectivamente. Pero no solo técnica, sino, o sea, más bien hacia la ciencia el en, y el entender cosas. Y yo el, ¿No encuentro la palabra mejor? Ten, sí, pero espanta a la gente. ¿eh? Yo, te, yo te lo comento porque te he visto decirlo mucho y ¿Mm? sé que espanta a la gente porque piensan solo entonces en las máquinas y las eh, máquinas tienen que ir eh, junto con una reeducación, unos valores nuevas. Y los valores no son necesariamente... Bueno, el otro día justamente Exacto. pensé en otro concepto que es eh, una sociedad de beneficio mutuo. Sí. O una educación de beneficio mutuo. Claro. Ah, de extensionalidad. Sí, este, pasa que extensionalidad hoy es una palabra muy, muy, muy poco conocida y aparte que explicar qué es extensionalidad. Pero con qué de beneficio mutuo también puede funcionar pero en realidad es técnica y yo trato de bajarlo a la balanza de la, del carnicero de, o del verdolero. Ahí nadie discute. Una vez que yo conocí la, de la, la, la de palabra de extensionalidad, de de de extensionalidad de me gustó mucho. Perdona, Victor. Bueno, nuevo. Ah, bueno, nada más que una vez que yo conocí la palabra de extensionalidad, me gustó muchísimo, porque es así es todas las interrelaciones que tenemos en todos los sentidos. Así que, muy bien Jack por enseñarme esa palabra. Sí, pero ¿sí? sí, este no la puedes usar en, en el lenguaje común, ¿verdad? Con al, en las conversaciones comunes ni hablar o hablar de una de una un diseño inteligente. Pues nosotros podemos entender oh. eso, pero una persona común oh, A mí me gusta usar... Bueno, Perdona, Germán. Dale, Germán. No, nah, iba, iba a hacer una, una broma estúpida. Nah, o, o hablar de la gente de socios y eh. Sí, es complicado. La palabra de sí, lo soy. Como se pronuncia. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo no sé hablar inglés. Y... ¿Vos no sabés que, es que yo intento? Qué difícil sí. para, para, vos, para vos. Dime, dime. No, que eh, intento generalmente comunicar esto de una forma sencilla... Y, y, bueno, yo he entendido que la gente, porque trato de buscar esa respuesta de si entendieron lo que les expliqué, y la gente me dice que sí, o, o, o al menos captan la idea. Les digo que es, esto no es política, es utilizar la misma metodología que utilizamos para construir puentes, eh, y computadoras y satélites, pero en los sistemas sociales. A mí un punto que me gusta tocar, y miren lo que me pasó ayer casualmente, que subí un contenido en Instagram y, y que decía que el mundo, un mundo sin dinero era posible, era inevitable, que eso iba a suceder de todas maneras. Y un compañero me dice no. Me dice de una vez partió diciéndome que no y me dice que. que siempre habrá algo que. Algún elemento que, que se va a tener que monetizar por, y él me decía, por ejemplo, me dijo el aire y el agua, me dice. Y creo que se confundió porque ese sería un tema que Roxanne o Jack dirían yo le tengo, dirían, ellos dirían le tengo temor a que en este sistema monetario llegase a escasear el oxígeno o el, el agua, ah. que ahí sí se va a tener que monetizar ese tipo de cosas. Pero él se quedó ahí, pues él no lo vio más allá, pues no, nunca me dijo, dije, hey, eso está, eso está chévere, cómo sería un mundo así sin dinero, háblame más de ello. Me interesa. No, él partido diciéndome, no, como que si no fuera posible. ¿no? Es que la gente no está educada para preguntar de esa forma tampoco. Claro. No tengo el contexto de lo que están hablando, pero eh, en Irlanda el, el, el souvenir, recuerdo, más barato que puedes comprar, es una lata de aire fresco del, de las montañas de Irlanda por 5 dólares increíble ¿Ya, ya me tengo que ir compañeros nuevamente sí, yo, yo ¿También también habré estado con ustedes venga los Salud. quiero mucho y me personalizan mucho nos, adiós nos vemos. Nos vemos la que viene. La vez, hasta la semana que viene hasta la semana que viene la verdad es que llevamos una hora hablando eh. se nos ha cundido bastante el tiempo cambiaron la hora a las 4 horas empezamos así una hora Uh -huh. a las sí, cuatro. porque tenemos, sí. tenemos 52 minutos grabando ahora mismo y voy a añadir el vídeo que son 25 minutos al principio, así que a lo mejor ahora sería un buen momento para, para acabar todos y nos bueno, vemos dale. la semana que viene con otro vídeo. Hoy hay más reuniones con Pechman, estamos a full con Pechman. Sí, pero para mí es muy tarde lo de Pechman y con el cambio de hora yo tenía la esperanza... Que claro, hubo un cambio de hora antes, pero no mm. lo, ha, lo ha cambiado para que sea la, así que sea para mí. Claro. Bueno, pues nada, pues gracias a todos. Bueno, un abrazo. Hasta vale. el viernes. Bye bye. Chao, bye.